Y sin más preámbulo, vamos a conocer el número ganador de esta tarde. Muchísima suerte para todos. Balotas en funcionamiento. Mamá al volante con Ganagana. Gana. Gana. tu automóvil Suzuki Express, más 36.709.200 pesos netos por solo 30.000 pesitos. Jugando el cofre tómbola de cuatro cifras para que el próximo 3 de junio, con la Lotería de Boyacá, consientas a tu mamá con este premio. Consulta más información en arroba ganaganaoficial. Y el número ganador es 2, 1, 9, 6... 2196, repito el número, 2196, este es el número del día de hoy, señoras delegadas, quiero que me digan si es correcto el resultado. Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores, quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden...